Y es lo que hace que los pueblos no avancen, los fracasos en política, le decía yo a William Hernández William Hernández, le decían, los fracasos, hay que hablar bonito de la revolución de abril, de Camaño pero hay que decirle al pueblo, fracasaron, Camaño fracasó, Manolo Tavares justo fue un fracaso murió en la acción y realmente, y cada fracaso hace que los pueblos vayan retrocediendo pero agarrar preso a estas 10 personas y uno muerto y dos hermanos del presidente Danilo, eso es un triunfo. No importa que ahorita pueda ser que se hagan sueltos o algo así por el estilo, pero decir que en las cajas fuertes del hermano de, de Medina Sánchez le encontraron 200 millones guardaditos ahí, eso... Es un triunfo. Tener este señor que entrar agachado. Cuando lo que tiene. Vamos a llamarle para fines de historia. Lo que tiene ahora. Este señor. Que estaba en el poder. El hermano de Medina Sánchez. Ahora lo que tiene. Que estaba en el poder. Y ahora en cosas de ahora. Este tigre tiene que entrar. Agachado. escondiéndose en el traje. Para entrar. Y el otro gordo. Y el otro eh, de la melinita atrás. Eh, la otra señora, o sea, que, que eso ha sido un triunfo de lo que el pueblo ha soñado, entonces este pueblo está a falta de triunfo, y si los pueblos no, re, no reciben triunfo, ese pueblo no avanza, por eso este pueblo, tenemos tanta vaina atrasada, ¿qué es lo que ha hecho grande Estados Unidos? Bueno, que Estados Unidos ha sido un país de triunfo, de triunfo, sacó a Inglaterra de su territorio y luego después de ahí instaló una democracia y luego después de ahí se convirtió en el país más poderoso del mundo. ¿Por qué China está creciendo? Porque China está acumulando triunfo. República Dominicana en sus 176 años de independencia Juan Pablo Duarte ya no estaba aquí. Apenas hora de hacerse la independencia. Y viene de, de Venezuela. Y el pobre tiene que irse corriendo. O sea que nosotros estamos llenos de fracaso en la historia dominicana. Y de ahí es la respuesta. Porque este pueblo vive cada día más atrasado. Ahora esto hace crecer a los pueblos. Porque los ladrones que vienen ahora que están en el gobierno, esta va en frena este, esta experiencia golpea al ladrón, al que viene querer robar, va a tener que disminuir la cantidad que iba a robar, porque ellos van a robar, pero con más cuidado, esta experiencia y este tiro que se dio este señor, eso es triunfo para el pueblo, la importancia que tiene someter a esta gente, y jalar más, incluyendo a Leonel y a Danilo, hay que meterlo preso, para que el pueblo siga recibiendo triunfo, triunfo, triunfo, triunfo, porque el pueblo, si ustedes cogen los pueblos grandes, como Japón, Japón tuvo un fracaso con el problema de la Segunda Guerra Mundial, que le tiraron dos bombazos, pero hay que ver, esos dos bombazos de eh, Hiroshima y Nagasaki, fue el resultado de mucho triunfo que tuvieron los japoneses. Y los japoneses a nivel industrial le han dado, han triunfado. Y si seguimos poniendo ejemplo los países grandes, como el caso de China. China tiene mucho logro. Y eso hace, cada día tiene más logro. Y eso ha hecho que China cada día avance. Cuba con el bloqueo que le hizo, que le ha hecho Estados Unidos, Cuba prácticamente ha recibido ese tablazo duro de 54, 58 años. De un bloqueo que Estados Unidos lo organizó para que el pueblo cubano no reciba triunfo. La revolución de Fidel Castro fue un triunfo. Pero Estados Unidos ha jodido a Cuba, por eso es que le ha metido presión al bloqueo para que el pueblo cubano no siga recibiendo más triunfo. No es pendejamente, es por eso. Entonces, estas esta 10 personas presas, en un colchoncito que llevaron, un colchoncito que cuando se tira al suelo, ese colchón se vuelve una hoja de papel, como se fuera un periódico, se pone más duro que el diablo el piso. Yo sé de eso. Yo he dormido en esos colchoncitos. Entonces, ustedes tienen que valorizar la importancia que tiene estos 10 carajos presos, incluyendo esos dos hermanos de Danilo que yo estoy seguro que cuando uno de esos dos hermanos llegaba a una oficina del estado a cualquier oficina por privada que fuera ¿Quién está ahí? El hermano de Danilo, dile que entre Dile fulano, ven No, que yo estoy esperando mi turno No, no, no, ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Entonces, haga es hacerlo preso y ahora está infilado porque ya prácticamente, moralmente, Danilo está jodido. Con dos hermanos presos es para que la familia entera esté sucia. Con dos hermanos presos. Y la que fue diputada, no crean ustedes también, esa será jalada. Y entre más jalen, incluyendo a Danilo y a Leonel, a Leonel, hay que jalarlo y a Feli Bautista y ese paquete. Para que el pueblo, ustedes vean, qué giro va de este pueblo. Se está logrando con esos 10 presos, lo que no se ha logrado en 176 años de independencia. Hay gente que hacen discurso, el comandante Camaño, el comandante Manolo. Pero a, a, vamos a ver cuál, cuál ha sido el triunfo de esos comandantes Ah, que se sacrificaron por la patria, pero fracasaron. Y ese, esos fracasos. Ustedes recuerdan el grupo 12 de enero. Aquel grupo de Amauri Germán, Ariti. Que combatieron con más de 3.000 o 4.000 guardias. Pero al final lo mataron. El hecho de Camaño venir y también darle un tiro y fracasó. Esas son vainas que regresan a los pueblos. Yo les confieso que... Con la muerte de Camaño, hubo en mí una tristeza que me hizo, me hizo retroceder. A partir del 73, yo no, fui, yo no seguí siendo el mismo. Casi me sentí que moría junto con Camaño. El fracaso de Camaño morir. Entonces, estos triunfos son necesarios. Y si a este pueblo le siguen dando triunfos, más con la muerte de este señor que se dio el tiro, si este pueblo sigue recibiendo esos triunfos, que sigan metiendo presos, incluyendo a Danilo y a Leonel, este pueblo avanza, porque esto se constituye en un ejemplo, atiendan es un ejemplo. ¿Por qué me dice el ingeniero Rudy García que sigue, seguimos siendo seguidores de Pedro Santana? Ah, bueno, porque los malos han triunfado. Pero Santana fue un desgraciado, pero, pero Santana eh, no siguió en la presidencia porque murió a los 51, 48 años, con un problema que tenía aquí, un, un tumorcito en la nariz. Lili, Buenaventura Báez, Horacio Vázquez, Trujillo. Entonces se ve que los malos, ser malo es lo que te da el triunfo personal. Entonces nosotros necesitamos este ejemplo. Nosotros necesitamos este ejemplo. Si se sigue acumulando más triunfos, le aseguro yo a ustedes que este pueblo avanza. Y el ejemplo está ahí en los países grandes. ¿Qué hizo grande a Francia? La revolución francesa. ¿Qué hizo grande a China? La marcha de Mao Zedong, cuando él decía que para caminar mil kilómetros había que dar el primer paso. Pero el tigre dio los mil kilómetros y triunfaron. Y por eso ese país es grande. Mahama Gandhi. Mahama Gandhi, con su sacrificio, con su lucha de la no violencia, le fue creando un triunfo, un triunfo a la India. Oye, que sin tirar un tiro, logró realmente hacer una independencia. ¿Por qué fue la importancia de Jesucristo renacer, ah, para llevarle a los cristianos de que él se sacrificó, le dieron tablazo, lo clavaron, pero al final Jesucristo le dijo yo soy Dios y he resucitado porque soy hijo de Dios, entonces eso es triunfo es lo que ha hecho crecer también al cristianismo o sea que los triunfos acumulados hacen avanzar a los pueblos, los fracasos como le decía yo a mi amigo y hermano, William. William, yo estoy de acuerdo con que se, se tome en cuenta el heroísmo de todos estos compañeros que han hecho acciones políticas. Pero al final fracasaron. Y esos fracasos es lo que estamos pagando hoy. ¿Por qué yo felicité al Falpo? Cuando el Falpo se reunió, discutió, se sentaron en la mesa de negociaciones y dieron un paz de espera y ahora sale el Falpo apoyando todas estas acciones. Yo felicité al Falpo. Falpo quiere crecer, tiene que acumular eh, eh, triunfo. Y en la vida, hasta en la vida familiar, tus hijos van a creer en ti de acuerdo a los triunfos que tú le lleves. Pero si tú eres siempre un fracasado, tú vas a tener poca eh, calidad moral para hablar con los hijos. Aunque tú hayas sido un papá que ha sido víctima de las circunstancias, pero eso te ha llevado a no, a no llevar triunfo a la familia. A la familia hay que llevarle triunfo para que puedan creer en ti. O sea que eso que ha pasado, estos presos, para mí constituye una acción por encima de la revolución de abril, por encima de la muerte de Camaño y por encima de la muerte este es un triunfo que estos carajos hoy estén presos, que estén durmiendo ahí en Ciudad Nueva. Y deja que si los triunfos se acercan, que metan a Danilo y a Leonel. Pero hay que ver si ese triunfo nosotros lo vamos a tener en las manos. Habría que ver si lo vamos a tener ese triunfo para agregarle más cosas bonitas a la vida dominicana. Pues, este señor, han salido mucha gente a hablar de él y todas las cosas. Y, pero eso es parte del triunfo. Eso es parte del triunfo. Lamentablemente, eso es así. Y el hecho que hicieron la policía de no dejar que el doctor Hidalgo entrara solo a la habitación, eso fue una medida eh, correcta porque ya hemos tenido experiencia con el caso de Perú, con Alan García, que tan pronto supo que la policía estaba llegando a la verga de su casa, decidió darse un tiro. Y, y no pongo en duda que se sigan dando tiros, porque en verdad que tú en estos días, andar en un Mercedes Benz y andar en una serie de cosas, y que todas las puertas se te abran, y ahora... Ahora, tú, ahora se van a dar cuenta esos 10...